¿verdad? ¿Cuántos eh, se gozan segundo domingo en este lugar? 2023 La semana pasada estuvimos eh, recibiendo el, el año también Pero hoy es un día hermoso, vamos a, vamos a la palabra Santiago 4, amén Cuando Dios habla Nosotros estamos atentos Y hay una gran enseñanza porque dice ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Amén Verso 1 dice ¿no es, vuestra, no, no, no es de vuestras pasiones las cuales, dice, combaten en vuestros miembros Amén Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Amén. Y dice el verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice el verso 4, oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, conviértete en amigo de Jesús, busca a Jesús, Él es un amigo que nunca falla. Y a veces vivimos así, ¿verdad? Buscando cosas fuera de la voluntad de Dios y buscando eh, o pidiendo solamente para deleitarnos. La Biblia nos dice en Juan capítulo 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos. Amén si hacéis lo que os mando. Este es un tiempo hermoso, tenemos un privilegio de, de estar aquí y podemos darle a Dios nuestro reconocimiento a través de una oración. ¿Cuántos están agradecidos que Dios nos permite entrar en una amistad con Él? La Biblia dice en Job, vuélvete en amistad con Él y tendrás paz. Amén. No se, no se haga amigo de las cosas del mundo. Enamórese de las cosas de Dios. Eso le va a dar a usted el privilegio de, de, de servir con todo su corazón y de amarle, Señor. Te damos gracias en esta hora. Y Padre Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que seas tú obrando en este día, Señor, sobre cada corazón, sobre cada vida. Gracias, gracias. A ti te damos la gloria y te damos la honra, Señor. A ti te damos el reconocimiento, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te damos el honor y la alabanza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Él está aquí con nosotros. ¿Qué te parece si en esta hora le empiezas a clamar al Señor y decirle: Señor, yo creo en. Creo en lo que estás haciendo en mi vida, creo que lo que estás haciendo aquí, Señor. Thank you. No creas que el Señor es nuestro todo, alábale con todo tu corazón ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos creen que con nuestro Dios estamos seguros? Amén. Que con nuestro Dios todo lo podemos, que con nuestro Dios estamos seguros. está escrito en la palabra Proverbios 11 24 amén gracias a Dios y el libro de Proverbios 11 versículo 24 dice hay quienes reparten y les es añadido más amén y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza sabes Dios nos da para dar amén y tú y yo cumplimos siendo obedientes a Dios dándole siempre lo mejor, amén, usted trajo una ofrenda, levántela Señor, en esta mañana te damos gracias por este tiempo, por todas tus bendiciones Señor y te pedimos Padre que estas ofrendas Señor que serán levantadas, sean para tus fines, para tus propósitos, te damos la gloria y te damos la honra Señor solo a ti, en el nombre de Jesús te pedimos por los presos, por las viudas, por los huérfanos Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Jehová. Sus personas que están en los hospitales, por los enfermos Oramos Señor creyendo que los enfermos son sanados Que cobran vida Señor, sus cuerpos Dios pedimos tu gracia, tu favor Señor sobre cada vida Dios Bendice a los médicos, bendice los hospitales Señor Y bendice a todas las familias en esta hora Señor Seguimos orando, Señor, por la hermana Rosa María, Señor, por su salud. Rosa María Galindo González, Señor, por el cáncer que invadió su cuerpo. Y pedimos tu gracia, tu favor, Señor, sobre ella. En el nombre de Jesús, te damos, Señor, muchas gracias. Espíritu Santo, gracias, gracias te damos. En esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias a Dios. Tome su lugar. Bienvenidos sean todos. Damos gracias a Dios. Por todas las familias. Eh, qué, qué hermoso. Ver cuando los jóvenes son tocados por el Espíritu Santo ¿Amén? Ayer pasamos un tiempo hermoso Y al final del tiempo en el que los jóvenes compartieron Hubo una visita del Espíritu Santo Sobre la vida de ellos Y sigan adelante Las reuniones de jóvenes son los sábados A las 6 de la tarde El próximo sábado no habrá una reunión aquí, vamos a ir a un tiempo de, de, de esparcimiento. ¿Cuántos de los jóvenes saben fútbol? Fernanda, tú, tú sí corres de bastante y pegas duro, así es que ya les daremos el horario. A partir del martes lo, lo diré y vamos a pasar un tiempo también de meditar la palabra. Amén. El deporte y Dios no están peleados. Dios me permite ganar muchas almas a través de mi trabajo. Amén. Y damos gracias a Dios. Entonces el próximo sábado hay un tiempo de, de recreación para los jóvenes. Y Dios bendiga la vida de Eber, de Fabián, de Miguel, de mi hermana Sara y de todos los que están colaborando para que las reuniones sean... Plenas, amén. Gracias a Dios. Al final de la reunión, de la reunión de esta reunión, las mujeres de esta casa, todas, acérquense con mi esposa. Tenemos desayuno de mujeres el próximo eh, sábado 21, amén. Vamos a seguir trabajando igual, se va a proveer el desayuno a los invitados que, que traemos. Amén. Y se va a seguir eh, buscando esa participación de todos. Y a diferencia de los del año pasado, ahora el desayuno va a tener un costo. Y ese costo no es para nosotros. Se va a poner una administradora de esos recursos, de esos desayunos, para el evento de este, del Congreso de Mujeres que mi esposa aquí tiene el deseo de hacerlo fuera de esta ciudad amén, y le vamos a apoyar ¿cuántas mujeres se van a sumar? amén yo veo sus caras como que ahí ya van a cobrar, sí sí, sí, sí hermanita ahora te va a costar ¿para un qué? propósito no es para que yo tengo, tenga ropa nueva un coche nuevo, no es para que se administre para el transporte, ¿verdad? Un autobús de aquí a Veracruz o de aquí a Puebla cuesta dinero. Entonces, tú que eres una mujer entendida, entiendo, puedes participar trayendo jugo, huevo, no sé, crema, y aparte pagas tu desayuno. ¿Estás conmigo? Así Dios nos indica y así lo vamos a hacer. Diga conmigo, contigo, sin ti siempre hemos trabajado así entonces los desayunos eh, van a tener un costo de 40 pesos el día del evento el día del desayuno vas a pagar tus 40 pesos y si invitas a la vecina pues ya son 80 y así se va viendo la calidad que tienes tú como hija de dios y el temor a dios y la obediencia amén te viene bien participar únete poco te sirve murmurar y estar hablando de esas cosas. Mejor participa, únete. Amén. Entonces el desayuno es el 21 y al final de esta reunión acércate con mi esposa si quieres participar. Amén. Damos gracias a Dios. Vengan los niños, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios porque Dios es bueno. Amén. Gracias a Dios Escudero Cierren sus ojos todos Cierren sus ojos Miguelito Oramos Señor por los niños de esta casa Oramos Dios por sus corazones, por sus vidas Bendícelos Dios Los ponemos en tus manos Y creemos Señor que eres tú Obrando en cada corazón y en cada vida. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios es bueno. Gracias a Dios. El próximo domingo voy a, voy a convocar a todos los que sirven. Les daré a conocer algunos puntos que vamos a acordar con los que coordinan los grupos y vamos a, a tener una reunión el día domingo ya les diré el horario creo que será antes del, del culto, del primer culto todos los que sirven y vamos a ir este, hablando con, con los que coordinan los grupos para que a partir de una fecha que vamos a dar ya podamos tener un, un tiempo mejor para servir, amén he estado buscando la, la dirección de Dios y que Dios nos dé la capacidad para poder servir mejor, amén entonces en estos días voy a estar contactando con los que coordinan los grupos para poder seguir trabajando y para que comiences tú a liderear tu grupo hermano tú tienes que liderear tu grupo tú tienes que saber el precio que, que se debe pagar por servir amén entonces vamos a, vamos a tener esta reunión el domingo y a partir de una fecha que acordemos, vamos a empezar una nueva forma de trabajar y de servir. Amén. La única que nos dice Dios. Primer carta a los Corintios, si ¿sí has leído esa parte. Capítulo 14, verso 40. No puedo encontrar otra forma de hacerlo, más lo, ma, eh, solo ma, de lo que Dios nos da. Hágase todo. ¿Qué dice? ¿Y cómo? y en orden todo todo o sea pero como es para Dios pues no llego a la hora que quiero no pues voy cuando puedo no ya no se acabaron esos tiempos y lo he venido anunciando ya de creo que de años ¿verdad Miguel? pero Dios nos da la posibilidad de hacerlo y vamos a empezar un tiempo diferente para nuestro servicio a Dios Dios no ame más el servicio que a Dios nunca no pues es que yo sirvo ¿sí? pues sirves como quieres eso denota tu falta de amor a Dios ame más al Dios que usted sirve que el servicio que usted dé. sencillo si usted es un servidor usted va a mostrar diligencia, responsabilidad, compromiso porque su servicio no es lo más importante su amor a Dios debe de ser lo más importante y si usted ama a Dios usted le va a servir sin ningún tipo de problemas ¿si ¿Sí está conmigo? así aprendí y así vivo así se lo digo con humildad vivo de esa manera por encima de muchas cosas Dios incomparable es el tema de hoy voy a exponer la palabra y bueno me recuerdan los talentos se me olvidó no lo puse aquí, pero hoy toca talento a mi hermano Quique Viridiana, espagueti con eh, salchichitas en chipotle. Gloria a Dios, me apartan. Amén. Damos gracias a Dios porque eh, hemos tenido los talentos eh, por todos estos años, y ahí están las fechas. Hoy toca Quique Viridiana, el próximo eh, día 15 a nuestra hermana Graciela, después el 22 a los pastores. El 29, nuestra hermana Rosita. Y ahí terminan, ¿verdad? 29 de enero. ¿Alguien voluntariamente quiere traer talento después de esa fecha para poder tener la posibilidad? Mi hermana este, Silvia, su esposo, su familia. Nuestra hermana Silvia Sosa, al siguiente día, de primer domingo de febrero. Amén. ¿Alguien más? Bueno, si no participa nadie más, damos gracias a Dios. Y vamos a la palabra, Dios incomparable. ¿Amén? ¿Qué, qué se puede comparar al Dios que conocemos en cuanto a, en cuanto a eh, prodigios y milagros, en cuanto a todo lo que Dios hace? Nadie de nosotros pudiéramos comparar a Dios con nada ni con nadie. Dios es incomparable. Él ha sido... Y seguirá siendo y seguirá haciendo muchas cosas en favor de lo que él ama. En primer libro de crónicas, capítulo 16, aquí habla David, de, bueno de David, perdón, y dice la escritura. Entonces, en aquel día, dice, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf. Y de sus hermanos. Primer libro de Crónicas 16, versículo 7. Entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y dice: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Yo subrayé esta parte final. Me gusta mucho este verso porque dice, hablar todas sus maravillas. Y el versículo número 8 dice, dad a conocer en los pueblos sus obras. Qué importante que podamos predicar, qué importante que podamos proclamar, qué importante que podamos testificar lo incomparable que ha sido Dios y lo, y lo incomparable que, que, que, que, que es ese Dios que nos ha salvado. Cómo Dios ha obrado sobre nuestras vidas y en favor de nosotros, qué importante darlo a conocer a los pueblos, sus obras, sus maravillas. Amén. Cuando damos a conocer lo maravilloso que es ese Dios, lo grande, lo incomparable, ¿sabes? Dios se goza. Porque no estamos hablando de un hombre, de una figura humana, Estamos hablando del nombre, que es sobre todo, nombre. Por eso dice, denlo a conocer en los pueblos lo que Él ha hecho en sus vidas. Si yo preguntara desde aquí hasta acá, lo que Dios ha hecho, no terminamos el, el, el día escuchando lo maravilloso que Dios nos ha respondido a todos y cada uno de nosotros. Entonces... Lo que siempre ha sustentado, lo que siempre seguirá sustentando a Israel es la bondad y la fidelidad de Dios a sus promesas. Usted conoce cómo Israel ha sido una nación que ha sido atacada. Usted sabe que en, en el año 48 Israel fue constituida como una nación nuevamente, fue reconocida como una nación, porque los pueblos, los distintos eh, alianzas y los pueblos han querido acabar con el pueblo de Dios pero la palabra dice yo no te dejaré y no te desampararé si usted analiza desde que Israel fue reconocida como una nación nuevamente en el año 48 la Biblia dice en tesalonicenses que los tiempos finales están cerca las generaciones bíblicas son 80 años dice la palabra no pasará esta generación antes del fin, entonces debemos de estar preparados y reconocer las maravillas de Dios, lo que siempre va a sustentar la vida de cualquier hijo de Dios es la bondad y la fidelidad de Dios, hay distintas situaciones que todos hemos vivido en estos años, seguirán presentándose problemas, situaciones desagradables traiciones probablemente pero a través de las promesas que tú y yo recordamos siempre Dios va a ser y seguirá haciendo cosas buenas en nuestras vidas David dice en el Salmo 77, 11 me acordaré de tus obras y después dice y haré memoria de tus maravillas antiguas Amén. desde los años pasados Dios ha sido incomparable y seguirá siendo cosas con su pueblo David dice me acordaré de todas las obras de, del Señor dice me acordaré de todas las obras del Señor dice y haré yo memoria de todas tus maravillas este versículo 12 dice meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos amén pudiera como mantenerme erguido de pie firme si no fuera por esa bondad de dios no sé si a alguien le ha pasado o ha llegado a pensar que por todo lo vivido lo que como, como fuimos formados quizás hubo cosas que nos que nos devastaron o que nos quisieron detener pero gracias a ese dios que es incomparable hoy estamos de pie Sigue meditando en lo que Dios ha hecho en tu vida y habla de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo. Dice la palabra que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por eso David expresa este salmo con gratitud y dice, me acordaré de todas tus obras, Dios. Ahí en el versículo 11. Que no se te olvide lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuántos buscaron el cambio eh, en sus vidas y nunca pudieron obtenerlo? Si ¿Sí alguien aquí? Todos buscamos en un momento de nuestras vidas una vida diferente, pero no podíamos a raíz de, de, de, de tantas cosas que nos gobernaban. Pero si tú te recuerdas de dónde Dios te ha sacado, amén, tú nunca vas a dar un paso atrás. Yo compartía con, con unas personas el, el viernes, y decía el, el día 26 de septiembre yo cumplo años, pero el día 16 de enero yo siempre, yo siempre tengo un recuerdo muy especial, porque ese día fue cuando Jesús vino a mi vida. El próximo lunes de mañana en 8 yo tengo cumpleaños con Cristo Jesús. 20 años en el evangelio de Jesús y se han pasado pronto sabes pero recuerda de dónde Dios te sacó y haz memoria de todo lo que Dios ha hecho eso te permitirá ser un cristiano estable si tú haces memoria de todo lo que el hombre ha hecho a tu lado cómo vas a terminar defraudado decepcionado pero si tú haces memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida, tú vas a decir, Dios es incomparable. O sea, yo no dejo a mi Dios. Siempre se van a presentar momentos difíciles, pero lo único que nos va a fortalecer es recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Grábate bien eso. Amén. Y lo primero que hizo Dios fue salvarnos. Nos salvó. Nos salvó no por obras de justicia sino por su misericordia, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1. Amén. Versículo número 11. La Biblia nos dice claramente ahí, porque todos los que son, eh, perdón, a los suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino al pueblo de Israel, vino a los judíos, dice, y los judíos no lo recibieron, lo entregaron con los romanos. Y los romanos lo crucificaron, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, somos hijos de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Amén? No, no le he hecho nunca la pregunta a mayra y a su mami, ¿cuándo recibieron a Jesús? ¿Recuerdan ese momento o el lugar? lugar, sí, pero el momento, en el día, no, bueno, pero son hijas de Dios, amén, mi esposa les conoció, después yo las conocí aquí atrás, y bueno, Dios ha ido haciendo la obra en sus vidas, ¿verdad? Eres hijo de Dios, o sea, no se te olvide jamás eso, tienes una identidad, eres un hijo amado por Dios, eso, eso te va a te va a dar la, la, la fuerza, te va a dar el impulso para, para que tú sigas adelante emprendiendo la obra de Dios. Tú eres un hijo y sabes, al renacer no fuiste engendrado, como, como Nicodemo le decía a Jesús. ¿Cómo siendo viejo un hombre puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? No, fíjate bien, el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, Sino de Dios, hemos renacido espiritualmente. A eso se refiere ya nuestra vida pecaminosa, ya nuestra vida eh, de, de, de, de no ser gobernados por Dios, ya nuestra, nuestra vida de desobediencia está regida bajo el gobierno de Dios. Y si sí tenemos esa, esa eh, tendencia al pecado, pero el Espíritu Santo nos guía porque somos hijos tenemos la dirección del Espíritu Santo. Por eso Romanos 8, 14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son qué, hijos de Dios. O sea, eres hijo de Dios. No se te olvide, hermano, eres un hijo de Dios. Y eso te hace ser eh, una persona diferente, porque eres guiado por el Espíritu de Dios. Y eso demuestra que tus obras Demuestra que tus pasos, demuestra que tus acciones son totalmente diferentes a las, a las pasadas Si ¿Sí estás conmigo Dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Entonces somos hijos de Dios y el Espíritu Santo nos guía en todo momento el mismo Espíritu, dice la palabra de Dios en el verso 16, da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. A ti te han dicho, eres esto, eres aquello, eres un hipócrita. Pues la gente podrá decir lo que sea, pero ¿qué dice la Biblia que eres? Eres un hijo de Dios. Dile al que está a tu lado, somos hijos de Dios. somos hijos de dios eso es lo que dice la biblia y si tú eres guiado por el espíritu de dios el mismo espíritu da testimonio a nosotros mismos a nuestro espíritu de que vamos en una línea de dios y dice la biblia y si hijos también herederos y herederos de dios y coherederos con cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente dice si es que padecemos juntamente por él, el verso 17 entonces eso es lo que somos para que juntamente con él seamos glorificados amén yo se lo he explicado y en romanos puede ver en algunos contextos esto que una persona adoptada perdía todos sus derechos yo se lo expliqué hace unos días ya no tenían los derechos de la familia antigua cuando tomamos eh, cuando dios nos toma perdemos nuestros derechos por llamarlo así y ahora dios nos hace entrar en una línea diferente y somos hijos de dios y tenemos una herencia espiritualmente hablando yo no sé si tú con las personas que convivías llámese familia vamos a hablar de la familia pues tú ahora es diferente a ellos no sé si actúas diferente a ellos O te llegan a decir ellos No, pues es que tú ya eres hasta bien aburrido si ¿Sí les han dicho así? ¿Sí, amén? Porque somos adoptados Y hemos perdido los derechos antiguos que teníamos Ahora tenemos ahora una herencia diferente Y dice que somos coherederos ¿Se da cuenta? Con Cristo Co-compartimos y dice la palabra de Dios que tenemos Gabriel y un servidor, mi hermano Miguel, mi hermano, mi hermano Eugenio, tienen el mismo acceso por el mismo espíritu. Esas son las herencias hermosas que Dios nos ha dado a todos, diga conmigo, por igual. O sea, no tenemos mayor privilegio unos que otros. Dios pone los fundamentos y las bases. Que nosotros no querramos vivirlos, obedecerlos o creerlos, eso es muy diferente. Pero usted tiene el mismo acceso a Dios que cualquier hermano, simplemente por ser hijo. Y usted ha perdido todos los derechos antiguos que tenía y Dios lo ha adoptado como un hijo. Todo eso es por la gracia de Dios. Dile al que está a tu lado, por la gracia de Dios. O sea, hay privilegios. ¿Cuántos privilegios nos da Dios? Un sinnúmero de privilegios. Pero ahora, ¿el privilegio que Dios nos da debe de ir acompañado de qué? De una parte que se llama responsabilidad. ¿Sí está conmigo? De una parte que se llama responsabilidad. Entonces... Tenemos privilegios, pero tenemos responsabilidades. Dios nos da los mismos privilegios, él com, eh, a Él compete a nosotros cuidar, eh, y compete a nosotros, perdón, cuidar esos privilegios con la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Si sí está conmigo, ¿verdad? O sea, un privilegio se disfruta, y todos queremos disfrutar, pero se gana con responsabilidad. Amén. Si su hijo es responsable, ¿usted lo, lo, lo, usted lo valora? ¿Usted lo, lo, lo reconoce? Pues sí. Amén. Y tenemos como padres ese, ese, ese agrado de que nuestros hijos sean responsables y buscamos eh, darles beneficios o privilegiarles. Entonces, los hijos de Dios debemos de ser así. Por eso el versículo dice, «Y si hijos también herederos, herederos de Dios», y coherederos con Cristo. Amén. Ser perdonados. Es un privilegio. Amén. Tener entrada al Padre por el mismo espíritu. También lo es. Amén. Gozar de paz. Es un privilegio. Amén. Conoce personas que no tienen paz. Usted conoce gente que no vive en paz. Entonces no tienen esos... Esa herencia de Dios, usted sí la tiene, por ser hijo. Y eso es incomparable, eso no lo otorga nadie, solo lo da Dios. La paz no se compra, la paz se disfruta, se tiene. ¿Amén? A veces mi esposa me dice, ¿de verdad estás en paz? Porque luego yo le hablo y le déjame en paz, y yo le digo también, esa la aprendió de mí, le digo, ¿de verdad estás en paz? Déjame en paz, pues yo no te veo tan tranquila, y yo le pregunto, ¿en verdad estás en paz? Entonces ya levanta sus ojos y me dice, ahí te lo encargo, porque a veces somos así, sí o no. Cuando usted le dice a alguien, déjame en paz, ¿cómo está usted? Déjame en paz, pues sí, pero yo no te veo en paz. Cuando yo me irrito también me dice, ¿de verdad estás en paz? Y yo me acuerdo de mis palabras, le digo, sí, perdóname, no estoy tan bien. Dame chance unos minutos y ya me separo y ya después ya vuelvo. Le abrazo, le doy un beso con trompa. Pero a veces no estamos en paz. La paz es un beneficio que Dios nos da. ¿Y sabes por qué no la da el Señor? Simplemente por gracia. No merecemos estar en paz. Amén. Por eso Romanos 5, me encanta porque dice que arreglamos nuestras broncas en el cielo. Verso 1, Romanos 5, 5, 1 dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén, salud. Tenemos paz, o sea, sí tenemos paz, pero a veces la paz que tenemos es una paz como la que el mundo ofrece no como la que el Señor nos dice que tengamos. Entonces, los privilegios deben de ir acompañados de responsabilidad para que se sigan conservando. Amén. No hay privilegios si no hay responsabilidad en nuestras vidas. Tenemos la responsabilidad, ahí le va. Ayer o antier decía alguien de predicar a toda criatura, esa es tu responsabilidad. Amén hoy vamos a ir a un lugar y no sé cuántas personas lleguen nuevas o familias es una buena oportunidad para qué para predicar la palabra de Dios amén vamos a predicar la palabra de Dios vamos a apoyar una obra que está arrancando amén vamos a, a bendecir la obra de Dios Enseñar es una responsabilidad, ¿sí sabía? Es parte de lo, lo que Dios nos dice que hagamos. Vivir en santidad es parte de tu responsabilidad. ¿A quién le compete buscar la santidad? ¿A la denominación donde asistes? No, a ti, brother. Busca la santidad. Perseverar. ¿De quién es responsabilidad de perseverar? De nosotros mismos. Amén. La salvación no me la da mi esposa, ni mis hijos, ninguno de ustedes. Yo tengo que cuidar eso. Tú también lo tienes que cuidar. Y para eso necesitas perseverar, hermano. Día con día, día con día. Este es un camino hermoso, tan hermoso como tú quieras, o tan sufrido como tú lo quieras. Pero perseverar debe de ser un deleite. Yo voy a orar, yo voy a visitar familias. Me convocaron para visitar a un enfermo, vamos a hacerlo. Perseverar haciendo la obra de Dios. Amén. Entonces, el Dios incomparable nos ha dado la posibilidad de ser hijos, para disfrutar de sus herencias, para disfrutar de sus beneficios, pero para cuidarlos con responsabilidad. ¿Sí está conmigo? Punto número dos. El Dios incomparable nos ha hecho nuevas criaturas, hemos renacido. En primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 3, vamos a leer esta porción, porque la Biblia es hermosa. Y la palabra de Dios nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hemos renacido para una esperanza, ¿qué? Viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, nuevamente habla, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? ¿Para quién? Dígalo fuerte, ¿para quién? Para nosotros. Hay un hay una hay una corona, hay una hay un galardón para tu vida, hermano, en los cielos. Dios lo tiene preparado para ti. Y sabes ese Dios incomparable te ha hecho renacer para que tus pasos sean diferentes. Para que tus obras sean obras vivas, no muertas. Cobrar existencia. ¿A cuántos la vida nos era de sin sabores? Job 14.2. ¿Cuántos vivíamos así? ¿Ha leído Job 14, 2? Una vida así como hemos cobrado vida, hermanos. Hoy estamos con el Señor. Y ahora tenemos un, nuestra vida tiene un significado. Tiene un significado, ¿sabes? Glorificar a Dios. Cada que, que, que, que, que emprendemos un proyecto Dios nos va llevando con más fuerza con más exigencia para hacer las cosas con más responsabilidad tú has renacido para una esperanza viva amén para una esperanza viva y dice la palabra de Dios reservada en los cielos ¿para quién? para vosotros o sea Dios te ha dado la oportunidad de ser hijo de renacer porque estabas muerto porque vivíamos sin esperanza no, no estábamos enfocados en Dios Efesios 2 lo dice en el capítulo 1 versículo 1 perdón él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados Estábamos muertos en pecados todos nosotros Efesios 2.1 Y dice la palabra de Dios Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados Y dice el versículo número 12 y 13 En aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo. El verso 12, es el 12. Estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios en esta tierra, ¿sabes? Pero Él que es bueno, que es maravilloso, nos encontró y nos ha dado la posibilidad de renacer y ahora vivimos para Él. Pero ahora en Cristo Jesús, dice el verso 12, el 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Ahora vivimos cerca del Señor. Ahora conocemos su amor. Ahora hemos experimentado su gracia. Ahora no tenemos ninguna deuda con Dios. Dios nos ha justificado por la fe y estamos en paz con Él. ¿Qué debemos de hacer ante ese Dios incomparable que nos ha perdonado? Amarle. Obedecerle. No hay más. No hay otro camino, hermanos. Somos... Eh, personas que hemos renacido y ahora buscamos agradarle en todo lo que hacemos a él ¿cuántos tienen esa actitud de los esclavos que eran comprados para servir en los hogares y al término de los siete años esos esclavos eh, tenían la decisión porque terminaba su, su ciclo o su etapa de irse libremente o de quedarse en esa familia para seguir sirviendo. ¿Cuántos tienen esa actitud? La palabra es doulos, son siervos por amor. ¿Cuántos quieren ser un doulos? De verdad, que sirvas por amor. Porque los esclavos eran comprados, eran llevados a los hogares y servían. No tenían poder ni autoridad de decidir nada. Solo obedecían instrucciones. Pero la ley dice que a los siete años, o decía que a los siete años, podían quedar libre, libres. Y cuando ellos se quedaban a vivir con las familias, seguían estando en una condición igual, pero ahora lo hacían por amor. ¿Cuántos quieren servir por amor a Dios? Si Dios es incomparable Y si lo que Él hace por nosotros es incomparable ¿Cómo debíamos de servirle nosotros? Con todo nuestro amor Amén El siervo es alguien que sirve voluntariamente Es una persona recta que atesora órdenes Y cumple lo encomendado Eso es un siervo Es una persona que primero lo hace voluntariamente y es una persona recta que atesora órdenes y cumple con lo que se le encomienda ese es un siervo amén es sumiso es obediente es leal amén es sumiso es obediente y es leal Gloria a Dios. A mí me hablaron el jueves para reactivar un poco lo de fútbol con valores. Y me dice el pastor: Yo voy a estar en Los Ángeles. Dice: Necesito hacer un scouting ahí. Y en San Diego. Y dice: ¿Tú tienes algunos amigos? Sí. Dice: Yo el sábado necesito saber lugares y horarios. De miércoles a sábado mover y hablar y ayer por la mañana yo le entregaba un reporte, ya tenemos dos canchas y tenemos cuatro clubes para ver jugadores y algunas reuniones con pastores para estar ahí y si yo voy a ir por ahí estos días yo conozco al pastor yo sé su forma de actuar sé su método sé cómo le sube a la temperatura para probar el corazón mío. Dos días. Y al término de la llamada me dice, pues entonces usted va a venir conmigo para que veamos a los chicos. Hay personas que te van a probar en el trabajo, ¿sabes? Y te van a dar una instrucción. Y como tú eres un siervo de Dios, tu actitud debe de cambiar. Porque a mí siempre... Porque sabes, Dios permite que tengas una autoridad Y que esa autoridad le suba un poquito a la temperatura O a tus ideas para que tú crezcas Para que tus obras sean para Él Para que tú puedas alcanzar un nivel mayor De obediencia, de sumisión Para que tú puedas ser una persona obediente, leal, transparente Sumiso con tu empresa, con tu jefe Porque las Escrituras... Nos definen como hijos de Dios, pero también nos definen como siervos. Amén. La Biblia dice que no todos son hijos de Dios, pero la Escritura también enseña que no todos son siervos de Dios. O sea, si usted dice que es un hijo, usted tiene que vivir como un hijo. Disfrutando las herencias que tiene, con responsabilidad para cuidarlas pero si usted dice ser un siervo y usted no ama la instrucción usted no se diga que es siervo de Dios tiene que ir de la mano se escucha muy bonito somos siervos de Dios sí. pero realmente somos personas obedientes somos sumisos somos leales las escrituras definen que no todos son hijos de Dios ¿sí lo ha leído y las escrituras también dicen que no todos son siervos de Dios cuando Pablo está en el capítulo 27 del Libro de Hechos, él habla a, a estos hombres con los que iba, que habían desobedecido, que habían zarpado, que habían ido por donde ellos querían, y Pablo les da una palabra y les, les habla ahí, ahorita vino a mi mente esa parte, porque eh, Pablo les, les habla de una manera hermosa, y Pablo les dice, en el capítulo 27, verso 22, estaban en una, en una zona, en una condición inestable, en el mar. Dice que había mucha lluvia, que no se veía el sol ni las estrellas por días. Imagínense cómo estaba denso esa parte. Y Pablo se levanta y les dice, pero ahora en Cristo Jesús, estoy en, en, en, en Hechos capítulo 27, capítulo versículo 22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, amén, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, estaban en el mar, había una tempestad, dice la palabra de Dios, no pequeña, no había sol, no se veían las estrellas, no, o sea, estaba todo denso, todo oscuro, y estaban temerosos de que iban a morir Pablo les da esta palabra en el verso 23 dice porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo de quien soy y a quien sirvo entonces si tú dices un siervo tu vida le debe pertenecer a Dios tu tiempo es de Dios Todas las prioridades deben de ser Dios. Todo. Una de las cosas que enseña este contexto es que le pertenecemos a Dios cuando le servimos realmente. Dice, de Él soy, porque le sirvo a Él. Amén. Y en esto se basa en aquellos que siguen a Jesús. Llevando el mensaje abandonando comodidades dándolo todo por servir a Dios y a los demás amén hoy vamos a ir a un grupo de, de, de hermanos yo estaba haciendo la lista y son 18 los que están en el grupo de la obra mi esposa y yo somos 20 y luego se sumaron otros 18 hermanos y yo quiero saber cómo me voy a llevar 38 hermanos en una camioneta y cuatro coches. O quiero ver qué cara pone cuando le diga vamos a pagar 20 pesos por el transporte que estamos buscando conseguir. ¿A quién servimos? Dígalo. ¿Verdad? O sea, en la vida, fíjese, mover un grupo es difícil. O si me llevo unos o se van otros en carro, ¿por qué él...? ¿Y yo por qué acá? ¿A quién tendría que priorizar en los coches? Dígame. Los que van a servir, son los primeros. Y después, las personas de edad avanzada. Y después, ¿quiénes? Los mujeres y niños. Y al final, los varones. ¿Pero qué pasa? ¿Qué broncas tiene el pastor? Para mover a una iglesia, 39 personas. Porque si sí, se da Cuando somos siervos de Dios Cuando nosotros vamos a servir a otro lugar No importa que vayas en camión, brother No importa que te diga el pastor Te llevas estos juguetes Y tú llegas allá Porque a quién sirves ¿Se da cuenta? Yo tengo ahorita un problema Ahorita en este momento Porque yo, yo lo tengo que resolver Porque yo dije desde aquí Vamos a ir y que quien quiera ir, acérquese conmigo. Ahora yo le tengo que dar respuesta. Pero también usted tiene que estar consciente de la situación, ¿verdad? Que no vamos a ir a un. No vamos a ir a cotorrear. Vamos a ir a presentar la obra y vamos a ministrar a las personas. Ya lo demás, lo que si hay comida o todo eso, ya es otra cosa. Pero debe de basarse en tu vida espiritual, hermano. Eh, que sigues a Jesús, llevando un mensaje a otros, abandonando comodidades, dándolo todo por servir a Dios y a los demás con amor. El siervo siempre se va a negar a sí mismo. O sea, el negarte es, ay, yo por qué voy a ir en camión, o por qué el pastor me mandó en una camioneta, o por qué tengo que ir en otro carro. No, brother. No estás tú para dar instrucciones Estás para someterte a ellas Y aquí hay una autoridad Muchos ya se acomodaban en algún carro seguramente Pero ahorita que los junte va a decir No, en este carro vamos tantos, tantos y así Sí, no vas a poder ir así Ay pues yo me voy acá, no Porque primero van los que van a la obra Y después tú que acompañas Tú vas a complementar el servicio que vamos a dar ¿Estás conmigo? Tenemos que comenzar a vivir así de en esta casa, hermano. Así tenemos que vivir. No nos gusta el orden. Y Dios dice que es todo lo contrario. Hagamos todo decentemente y en orden. Si tú eres un siervo, te vas a negar. No vas a ver por ti. Siempre vas a estar dispuesto. Jesús dijo, si alguno... Quiere venir en pos de mí, Mateo 16, verso 24. Niéguese, tome su cruz. Amén. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos evidencia que somos. Esos siervos, que somos esos doulos, que hacemos todo por amor. Amén. Es así. Y Pablo es un ejemplo digno de cómo servir. Es un ejemplo digno de ser siervo. Pablo jamás retrocedía. Yo puedo ver en las cartas, en los viajes de Pablo, en cómo le escribe también a las iglesias. Que Pablo aprendió un principio, anótalo, fíjate bien esto, lo anotaba. Aprendió a menospreciarse ante lo magnífico, ante lo incomparable de ese Dios al que él servía. Y Pablo aprendió un principio a doblegar su egoísmo, su ego, el querer tener beneficios, el querer tener beneficios, el querer estar en, en, en los primeros lugares, por eso me encanta esta parte porque váyase poniendo en pie, Segunda de Corintios 4 dice Llevando en el cuerpo siempre Por todas partes La muerte de Jesús Y cuando hay una actitud De llevar en todo momento Y por todo lugar La muerte de Jesús Nosotros vamos a renunciar A nuestro ego nosotros vamos a menguar a nuestros deseos Nosotros vamos a, a, a ponernos en segundo plano Sabiendo que Dios es el único que merece la gloria y el reconocimiento Y el versículo dice para que también Aquí viene lo interesante Del Dios incomparable que nos ha salvado Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Es bien sencillo, sabes de dónde Dios te ha sacado, dale gracias a Dios. Y por esa causa jamás hermano quieras brillar tú, deja que Él brille en ti. Y cuando tú menguas, dice, entonces creces. Y cuando tú te humillas, dice, Él te exalta. Y cuando tú eres generoso Serás exaltado Isaías 32.8 Así debe de ser tu actitud En todo momento Con generosidad Todos quieren la exaltación Todos quieren aquí La promesa Ser exaltados Pero no queremos ser generosos Nos cuesta trabajo y Dios hoy quiere que ese, ese deseo Nazca en nuestro corazón ¿Por qué no inclinas tu cabeza? Y le decimos a ese Dios Padre gracias Por esta palabra Señor Gracias por tu amor sobre mi vida Dios Gracias porque me has rescatado Señor De lo más vil De lo más menospreciado Has puesto tu Espíritu Sobre mí Señor Me has permitido accesar Directamente hasta tu, hasta tu presencia Señor por medio del Espíritu Santo soy tu hijo Señor sé que soy tu siervo Padre sé mi Dios que he renacido que soy tu siervo Señor y sé mi Dios que en todo momento Dios tú Señor estás buscando ese ese corazón mío Señor para para alegrarte Señor Quiero ser obediente Quiero Señor obedecer Quiero vivir Señor en esa obediencia Padre Santo Quiero Señor dejar de lado Señor mis deseos, mis anhelos Quiero abrazar Y amar Señor el anhelo De tu corazón Padre Bendigo esta casa A todos mis hermanos que están aquí Tú eres un Dios incomparable Señor Que nos da todo Señor Mayormente Señor Más, más de lo que anhelamos Más de lo que queremos Más de lo que nosotros queremos Señor Te damos muchas gracias En esta hora Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios es bueno Bueno hermanos Gracias a Dios Por este tiempo vamos a abrir nuestra biblia para terminar este primer servicio en el libro de segunda de corintios capítulo 7 versículo 1 amén segunda de corintios capítulo 7 versículo 1 dice la bendita palabra de dios así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de dios Amén. ¿Cuáles promesas? Si tú te vas un poco más arriba en tu Biblia, desde el versículo 14, Pablo está redactando en esta carta segunda de Corintios, promesas que provienen desde el Antiguo Testamento, desde el primer pacto, ¿sí? Quiero que las leamos, vamos a leer desde ahí desde el versículo 16 dice y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo de Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo eso lo podemos ver en Levítico también lo encontramos ahora el verso 17 dice por lo cual salid en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré por vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Esa es la promesa que Dios te da sí. Pero para que se cumplan esas promesas en tu vida, en mi vida Que dice el Señor apartémonos ¿sí? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos contaminado en nuestra carne y en nuestro espíritu ¿Verdad? Cada uno, no es necesario que aquí lo digamos, cada uno reconoce, ¿sí? dice perfeccionando la santidad en el temor a Dios amén, entonces seamos temerosos a Dios si queremos que todas esas promesas que Dios nos ha dado se cumplan en nuestra vida, amén, vamos a orar para ser despedidos de este primer servicio Bendito y amado Dios, gracias te doy por la vida de nuestro pastor Rafael de su esposa, nuestra hermana Clarita Dios, gracias Señor porque tú nos has hablado en este día Padre, porque tú has utilizado sus vidas para hablarnos Señor te pido, Señor, que nos lleves con bien, Padre, a los que nos hemos de retirar en este primer servicio y a los que nos hemos de quedar para la segunda reunión, Señor. Te pido que permanezcamos, Señor, unidos, atentos a tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a perfeccionarnos, Padre, en el temor hacia ti, a que eso que tenemos contaminado, Dios, lo podamos reconocer y te lo podamos entregar para que seamos lavados, bendito Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que está el día de hoy aquí congregado, Señor. Te pido que los ayudes, Padre, en el inicio de la semana, en todas sus luchas, en todas sus batallas, Padre, que estén confiados en ti en que tú peleas aquella batalla, Dios. Pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, somos despedidos. Eh, los jóvenes me, bueno, me dieron la indicación que se acerquen con el hermano Fabián y el hermano Eber. Les darán una instrucción. Amén. Dios les bendiga.